Muy buenas noches de nuestro público Bien sean bienvenidos a la inauguración de este tercer Festival Internacional de Tango en Mérida. Este tango que tenemos aquí en Mérida es un tango muy especial. Es un tango que ha ido creciendo poco a poco, es una comunidad que ha estado fortaleciéndose y es por eso que traemos este festival en esta tercera edición, como... En cada uno de los festivales y proyectos que cada uno puede desarrollar, pues ha enfrentado muchos desafíos. Es un logro realmente que este festival esté en pie en estas fechas. Agradezco mucho a la Secretaría de Arte y Cultura que nos ha prestado este recinto maravilloso, que es el Teatro Armando Manzanero. Agradezco es también al Ayuntamiento de Mérida por todas las facilidades que nos ha dado para cumplir con diferentes se sedes en este festival a todos aquellos amigos del tango, a toda la gente que ama el tango y la cultura argentina y que han apoyado este festival. Agradezco también empresarios y que han metido el hombro para que este festival pueda estar en pie. Este festival es muy especial para nosotros, para los que organizamos estas actividades, ya que, como había mencionado, pues se han presentado muchos obstáculos, sin embargo, aquí estamos, siempre esforzándonos para dar lo mejor, nuestro Yucatán. Quiero agradecer en esta ocasión y presentar también a los artistas que van a estar en esta noche en este espectáculo que se llama Malevaje Tango. Primero que nada los bailarines, ellos son los campeones nacionales de Tango Salón 2019, ellos son Miguel García y Gabriela Mesas ellos son de la Ciudad de México, que nos acompañan en esta noche tan especial. Queremos agradecer también el encanto, la voz que va a engalanar este espectáculo, Hugo Montt y Silvia de América. También tenemos en la compañía del drama Tango que también es parte de este espectáculo, y también tenemos a otros artistas invitados. Quiero agradecer en la dirección de escena e iluminación a Jorge Alonso y a todo el personal de audio y tramoya de este maravilloso teatro, Armando Manzanero. Muchas gracias a todos ustedes, porque todos ustedes hacen que este festival se fortalezca y crezca. Les dejo con el mejor espectáculo de tango que puedan ver en nuestro Mérida y Yucatán. Esta es La Tercera Llamada. Comenzamos.